hola hola cómo están buenos días good morning everyone cómo amanecieron hoy hoy uh, realmente estoy nuevamente en un parque no había podido venir eh, pero miren si se dan cuenta este es un, el parque donde estoy firmando And, eh, bueno los que no me conocen mi nombre es juan reyes y quiero darle las bienvenidas a este canal que se llama Yo Real antes de empezar quiero mandarle saludo a todas las personas que están viendo este video porque quiero compartir un poquito acerca de la palabra de Dios de lo que yo he aprendido y aparte eh, quiero compartírsela de una manera en la cual la puedan interpretar ustedes mismos porque hay mucha gente que se le es difícil <coughs> En, estos, en este video vamos a hablar acerca de los beneficios de la naturaleza. Como hablaba en el video anterior, ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra? Entonces, eh, quiero que recuerden en cuántos días Dios creó los cielos y la tierra. Pero también uh, quiero mencionar acerca del día de reposo. Porque hubo un día en el cual... Dios dice que lo santificó y lo bendijo ahora ¿por qué bendijo el sábado? solamente porque Dios dice en su palabra que Él hizo los cielos y la tierra en seis días y al hombre y a todo ser viviente y el séptimo día lo, lo reposó y, y lo santificó pero el pueblo de Israel no, no quiso obedecer sus mandamientos. Y, y Dios los mandó a, a Egipto como esclavos por no guardar los mandamientos de Dios. Antes de empezar este, este tema de la naturaleza, yo quisiera que me acompañaran en una oración ya que uh, es, vamos a abrir las, la Palabra de Dios. Bueno, quisiera que las personas que puedan uh, cerrar sus ojos, me acompañen. Eh, en realidad, como les digo, la oración es hablar y pedir la dirección de Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, uh, te agradecemos por este hermoso día que tú nos das y por estar aquí en medio de la naturaleza en el cual sabemos que tú creaste los cielos y la tierra. Y que Señor, ahora que vamos a abrir, abrir tu palabra, que tú nos acompañes y nos dirijas porque necesitamos de tu sabiduría para poder interpretar mejor las escrituras. Sabemos que todo lo que creaste fue para el beneficio del hombre, y por eso te pedimos la dirección y tu consejo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, se me olvidó sacar mi Biblia. Permítanme. Quiero que vayan a los que tienen Biblia o los que no tienen Biblia pero está el internet en su teléfono, en su laptop quiero que se vayan a a Éxodo 20 del 1 y del capítulo 1 al versículo 8 y luego el, el versículo 8 y, de, y del 8 al 11 y dice así, miren a ver, quisiera que me acompañaran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 los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero, quiero que veas cómo, cómo es que este día es tan sagrado, porque está diciendo que fue el día que lo, lo bendijo, y lo, re, y lo reposó y lo santificó eh, Si tú ves en Éxodo 20 del, del, del 3 hasta el 17 Te darás cuenta que ahí son los 10 mandamientos Ahora, si tú guardas La ley de Dios porque la única ley es esa eh, ¿Estás guardando el día correcto? ¿O de dónde muestras que en las escrituras que se debe guardar otro día? ¿Ven? Quiero que lo analices, ¿no? No quiero que te lleves a, por lo que digo... Sino por lo que dicen las escrituras. te lo pongo para que lo medites. Porque en sí, en todas las escrituras, hablan del día de reposo. Ahora, bueno, si tú sigues a Yeshua, o mejor conocido como Jesús, te darás cuenta que él es judío. Entonces, tienes que aprender la costumbre judía, no para ser un judío, sino para alabar a este Dios en el cual creó los cielos y la tierra y todos nosotros. Muchos me han preguntado por qué, cuando abres las escrituras, empiezas en un libro y después acabas al final de la Biblia. Y muchos también me preguntan: ¿Cómo puedo leer las escrituras? Porque yo no sé. Pero quiero que pongas mucha atención para que veas la relación entre estos dos versículos. En, en Éxodo 20, 8, estábamos leyendo acerca de uno de los mandamientos que Dios nos manda a guardar. Ahora, vámonos con Génesis 1, que diga Génesis 2, del 1 al 3 y dice... Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si se dan cuenta, el libro de Génesis es el primer libro que vas a encontrar y de ahí sigue Éxodos. Entonces, uh, tú dices, ¿cómo es posible que está en Génesis? Y después se fue a Éxodos, y después está en Deuteronomios, en Levíticos, y así sucesivamente está el Sábado. Pero por la simple razón que, uh, que es una de las maneras... En la cual da referencia en todas las escrituras. Pero déjame decirte. Que las escrituras son como una espada literal. Ya que no nos duele cuando nos cachan robando, mintiendo o haciendo cosas indebidas. Y en realidad ustedes se darán cuenta que Dios es celoso. Pero también es un Dios amoroso. En sí, todos los profetas del Antiguo Testamento sabían cuál era el carácter de Dios. Y no es como te lo hacen saber religiones que quieren ocupar el puesto de Dios. Si, te, si tú quieres saber el carácter de Dios como es, te invito a que leas el libro de Jonás. Ya que él te muestra cómo era el carácter de Dios. Y te invito a que lo leas porque es un libro muy pequeño. En sí, Jonás quería que castigaran al pueblo de Nínive. Así que te lo dejo ahí para que tú lo busques. Es el libro de Jonás. Bueno, regresando a este tema, te hablaré de los beneficios que tiene la naturaleza. En nuestro cuerpo... Los, en nuestro cuerpo... La verdad, la naturaleza nos ayuda mucho a nosotros en lo físico, mental y espiritual. Pero antes de empezar, vamos a leer Génesis 2, del 4 al 8. A ver, vamos a buscar el 4 al 8, ¿ven? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra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 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal bueno creo que hasta ahí uh, habla el libro de Génesis capítulo 2 ahora Quiero que te des cuenta de algo. Si tú viste el video anterior, era el capítulo 1. Pero en este capítulo te darás cuenta que se repite la misma historia. Te lo recuerda nuevamente que Dios fue el que creó los cielos y la tierra y que creó el Edén y puso ahí al hombre. Para que lo guardara y lo labrase. Pero quiero decirte que en mis palabras uh, propias. Porque a, la traducción a veces no se acopla mucho. Pero para entender quería que guardáramos la naturaleza. Que la cuidáramos. Que trabajáramos sobre ella. Te has preguntado por qué cuando... ¿Vas a la naturaleza? ¿Se te curan todos los males? En realidad quiero contarte algo sobre esa situación. A pesar que me ves que sonrío o las personas que conocen que, que estoy risa y risa sonriendo y todo, también tengo días malos. Tengo días donde me enojo, me frustro, donde... Uh, más en enojar, realmente muy muy fuerte, tengo un carácter muy fuerte pero gracias a Dios ya no, ya no puedo, ya no tengo ese carácter donde exploto, grito, digo malas palabras y a veces puedo golpear a la persona, no gracias a Dios eh, me ha mostrado que la naturaleza es una de las cuales eh, me ha ayudado a mí por eso yo siempre vengo aquí a, a un parque O a un lugar donde hay muchos árboles Ese es mi secreto En el cual uh, Es la razón por el cual yo vengo aquí a, a estos parques Pero déjame decirte Que todos Sabemos lo bien que nos hace salir a dar un paseo Distraernos Disfrutar de una siesta en el pasto o ir a la playa a tomar un poco de sol, sentir la neblina en la cara. ¿Quién no le encanta la neblina en la cara? Cuando sientes esa brisa ese frito. O simplemente salir a caminar. Si tú sales con tu pareja, si eres casado, te invito a que vayas a caminar también. Es un... Es, un, es algo romántico a la vez, yo creo. Para mí sería algo romántico. Y se distraen, se despejan la mente. La naturaleza es increíble. También tiene muchas maravillas para ofrecernos. Estar en contacto con la naturaleza nos ayuda a recargar energías y relajarnos. Muchachos, por los que no saben vengan a la naturaleza por lo que es mejor remedio cada vez que necesitamos ordenar pensamientos y recuperar la serenidad en todas las ramas de nuestras vidas quiero que veas la vida de Yeshua mejor conocido como Jesús y quiero que que pienses un poquito y que vayas a, a a Google más que nada porque ya Google sabe todo. Pero el nombre de Yeshua quiere decir un nombre hebreo. Yahweh es como Jehová. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo? Si, no quiero que seas judío pero sí que aprendas las costumbres judías porque hay mucho que aprender ahí y realmente yo me considero un judío mesiánico y cristiano pero ese va a ser otro tema no el tema de hoy pero si te das cuenta Jesús o Yeshua Él sanaba en sábado todas sus sanaciones que Él hacía era en sábado ¿Te has preguntado por qué él sanaba en sábado? ¿No será que el sábado es un día muy especial para Dios? Te invito a que leas el libro de Génesis, donde el pueblo estuvo en esclavitud, en el pueblo de Egipto, pero Dios lo liberó de las ataduras de Satanás. Por eso Jesús decía, tus pecados son perdonados. Y también decía, era prisionero por demonios ya muchos años. Por eso podemos saber que Él es Dios. Porque vino a restaurar al ser humano de cualquier carga y de los de abatidos de corazón, de los ciegos, de prosos, paralíticos... Déjame decirte que Satanás quiere destruir al ser humano de una u otra manera. Y si tú eres una de las personas que destruye al ser humano por cualquier cosa. Por, así como, como ahorita con lo de la pandemia. Muchos dicen, ah no... Este yo no hago guerras, yo esto, yo aquello, yo ayudo al prójimo y todo pero déjame decirte que si te peleaste por un papel higiénico es como si tú hubieras hecho la guerra ahora déjame decirte que para el pueblo de Israel hubo un, un, una fecha donde salieron de esclavitud por eso es que hay una celebración que se llama Yom Kippur y también hay uh, otra palabra que es zuka, zuka en el cual se festeja el día de las cabañas que el significado de, de estas fiestas el primero es el arrepentimiento. Uh, arrepentimiento de los pecados que es el Yom Kippur ahora la otra es acerca de la liberación de la esclavitud de Egipto yo quiero que observes cómo Dios siempre te quiere liberar de la esclavitud pero es tu decisión si quieres que Jesús restaure tu vida o quieres seguir viviendo una vida en Babilonia toda desordenada y vacía pero Dios también había plantado un huerto que vio que era bueno para el hombre para que tuviera contacto con la naturaleza déjame contarte los seis beneficios de la naturaleza y estos son los que tú estabas esperando este es mi secreto por el cual yo vengo a la naturaleza. Y déjame decirte que yo no lo sabía. Yo en sí, eh, yo venía porque sí me desestresaba al caminar, a meditar con nuestro Creador. Me servía mucho. Pero al estudiarlo, como ahorita que lo hice para hacer este video, me di cuenta de wow, me quedé con la boca abierta. Mira, el primer beneficio que tú tienes al tener contacto con la naturaleza es que estimula tu creatividad ¡Guau! los que me conocen ahora saben porque soy muy creativo la cantidad de energías que nos ofrece la naturaleza estimula nuestras neuronas y en esto favorece nuestro desarrollo cognitivo y aprendizaje Movernos libremente y observar despierta nuestra curiosidad E interés por conocer y saber uno un poco más de ella Cuando Dios creó el Edén Este fue su plan de ser libres para poder saborear del huerto del Edén Si leemos la creación de Dios Nos daremos cuenta que Adán le puso a cada uno de los animales su nombre. Ahora, el segundo beneficio que vas a encontrar aquí en la naturaleza es que reduce el estrés. A veces tú quieres ir que alguien te ayude con ese estrés. Acude con un amigo o aquello. Y lo único que te puedo decir es que vengas a la naturaleza, vengas a un parque y te sientes eh, una piedra en, aquí donde no haya nadie. Escucha el silencio, no te pongas esa bendita música que, que a veces te, te quieres quedar sordo con esos audífonos. Ven a la naturaleza y así libre. Ahora... Dice, realiza una actividad al aire libre. Te ayuda a desconectarte y reduce la fatiga mental. Además, te da una sensación de libertad única. Eso es mi secreto, ¿ven? Yo vengo a la naturaleza. Realmente, y yo estoy luego muy estresado también. Y la única manera de estar relajado... Es escuchar los pájaros... Los grillos que estoy escuchando por acá... El viento... La neblina en mi cara... Y la frescura... Que se siente estar aquí... El tercer beneficio que tú buscabas... Es refuerzo del sistema inmunológico... Muchas investigaciones han dado con este resultado. Que pasar tiempo en la naturaleza nos protege contra diversas enfermedades. Pasar un rato en contacto, en contacto con la naturaleza nos relaja y actúa como una inyección de energía. Que nos ayuda a protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, Mentales y, de, y musculares Es más, déjame decirte Que si abrazas un árbol Te libera de energías negativas Y hasta ciertas dolencias que padezcas El beneficio número 4 ¿Cuál es el beneficio número 4? Pues aumenta tu conocimiento e interés Estar en contacto con la naturaleza permite conocer y apreciar su belleza. Pero a la vez te hace consciente de cómo, su funciona, cómo funciona el mundo. Y que debemos cuidarlo dejando de tirar basura y talando árboles. Para aquellos que, que de verdad no cuidan la naturaleza tiran basura, los talan, nada más porque sí, uh, déjame decirte que ese es el como el corazón del ser humano, que si tú le quitaras el corazón del ser humano, ya no sirve, ya no, ya no, ya no tenemos vida. Ahora, el beneficio número cuatro, te vamos a dar el beneficio... Que diga perdón el beneficio número 5 Estoy tan emocionado de, de estos beneficios que, que ya estoy confundiendo los números Ahora, el quinto dice Aumenta tu concentración Podemos aumentar nuestra concentración En, en las actividades al aire libre Nos ayuda a distraernos y relajar re, Relajarnos Está comprobado que en una mente relajada no hay lugar para estrés. Gracias a ello podemos concentrarnos mejor en nuestras tareas cotidianas. Quiero decirte esto, mira. Cuando tú estás relajado, tú puedes uh, hacer las cosas mejor que cuando tú estás estresado. En realidad eh, hoy no traje un manual de, de conducir. Sí, eh, en sí el próximo video les voy a mostrar un manual de conducir y un y las escrituras porque hay una relación. Pero el instructor de, de manejo dice que como manejas es como vives en tu casa. Ahora cuando tú estás relajado, tú haces las cosas mejor. Pero cuando estás estresado, realmente te van a ir peor las cosas. No te van a salir como tú quieres. Eso lo he practicado mucho. Y aquellos que juegan ajedrez entenderán esto también. Porque podrás ser muy profesional jugando ajedrez. Pero si tú no estás relajado, entonces no puedes hacer las jugadas bien, ¿ves? Ahora, por eso te recomiendo que vengas a la naturaleza. Ahora, yo creo que el sexto era el que tú estabas buscando. El sexto es muy importante. El beneficio 6 nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos. Y tener una conexión con Dios. Los colores y sonidos de la naturaleza estimulan la abstracción y facilitan la meditación. Por eso nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y reflejar con. reflexionar, perdón. reflexionar con nuestro Dios. cuánto nos ama. que, que nos ama tanto porque pudo construir un Edén para nosotros solos para que saboreáramos de estas maravillas es más eh, yo ya vivo en un tiempo donde uff, no me tocó estas maravillas pero imagino eh, veo en google y, y me pongo a ver como ...paisajes exóticos, playas exóticas... ...donde el agua es limpia, limpia, limpia... ...hay unos pájaros muy, muy hermosos... ...de muchos colores... ...y wow, y, y a veces digo... ...wow, se me antoja viajar como por esos lados... ...esos lugares y, y disfrutar, ¿no? Disfrutar de eso... ...pero lamentablemente en algunos lugares donde yo vivía, wow, eso parece desierto, parece que no, no hay nada. Qué triste que nosotros mismos estemos acabando con nuestro con nuestro planeta, con la naturaleza. Ahora quiero que que tú analices esto. Quiero que tú lo medites cada vez que tú tengas una situación de estas, de, de que no tengo dinero, de que no tengo que comer, de que uh, no tengo cómo pagar la luz, la renta. Me gustaría decirte uh, la diferencia de un cristiano y aquellas personas que no lo son pero conforme a estos videos te voy a ir explicando cuál es la diferencia de un cristiano ahora muchos de los cristianos déjame decirte que, que con esta pandemia están aterrorizados y tienen un cubrebocas por aquí es más hay unos que se ponen hasta doble pero no han leído <coughs> Desde el principio de las escrituras hasta el final de las escrituras, en el cual Dios promete, hace una promesa a todas las personas, a todos los hijos de Él, que va a proteger, que va a cuidar. Que vamos a morir. Claramente estamos que vamos a morir porque somos pecadores. Pero si, si tú quieres saber por qué cumple esas promesas, te las voy a contar en los demás videos. Pero te invito a que, a que reflexiones esto, estas palabras que dijo Jesús. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas. Aquellos que son cristianos ya saben en dónde yo estoy. Que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido. Y dice, mirar las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre que celestial las alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? esto es lo que te dice Jesús Yahweh te lo dijo también en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel los sacó de Egipto. Dios les puso una nube de fuego cuando era de noche. Y una nube cuando era de día para que los protegiera del rayo del sol. Aparte, una de las promesas que les dijo es que les daría maná del cielo. Y Dios les mandó maná del cielo. Pero por incrédulos, el séptimo día no encontraron. Y los días que les dijo que no tenían que recoger doble porción, se les aguzanó. Las promesas de Dios son perpetuas. Yo no soy un cristiano perfecto. ...y hay veces que me siento más pecador que tú... ...pero yo confío en las promesas... ...y hago las cosas... ...por fe... ...déjame decirte... ...que los chinos... ...y los japoneses... ...monjes budistas... ...practican... ...la meditación de la naturaleza... ...y el aporte que les trae en la vida espiritual es muy grande, pero la diferencia entre ellos y los cristianos es que ellos creen en dioses, pero como yo te repito, yo soy un cristiano, mesiánico y judío, porque creo en un solo Dios, porque creo en las promesas de Dios Porque Dios no es religión Porque Dios le fue escogido al pueblo de Israel En el cual el mesiánico es una de, de las congregaciones que te ayuda a interpretar el hebreo y el cristiano, porque yo soy un hombre que trato de vivir por fe, mis obras son parte de mi fe que creo. Ahora, si todos guardáramos las escrituras o la Torah, seríamos un solo pueblo, así como Adán y Eva. Adán y Eva no fue judía, no fue mesiánica y no fue cristiana y mucho menos católica. Ni de las demás otras religiones. Yo creo en un Dios que creó los cielos y la tierra y todo ser viviente. Este es el Dios que yo creo. No sé en qué tú quieres creer. No sé si te quieres dejar llevar por una religión. Pero si te dejas llevar por una religión, déjame decirte que aparte que te vas a ir perdiendo en tu vida, las personas que te enseñan también van a tener un castigo más grande que tú pero también vas a ser castigado porque ya no hay excusa en la cual tú no puedas leer las escrituras espero te haya gustado los beneficios de la naturaleza porque a pesar que mucha gente entre comillas cree que yo les hablo de religión y en ningún momento yo dije mi religión y nunca lo diré, qué religión practico. Y tal vez sí lo voy a decir, pero si alguien quiere saber por qué soy de esa religión. Pero quiero que veas que, que las escrituras ya te dijo por qué tienes que ir a la naturaleza, por qué tienes que meditar en la naturaleza, mientras los científicos y aquellas personas que investigan cuáles son los beneficios, ya Dios te lo dijo, ya Dios te dijo cómo alimentarte, ya Dios te dice cómo hablar, cómo vestirte, Bueno amigo y amiga Espero te haya gustado este video la verdad Este video si te das cuenta no es editado No tengo mucho equipo de... para grabar estos videos Trato de sacar siempre tiempo para hacerlo uh, Trato de hacer también lo mejor que yo puedo en estos videos eh, No soy profesional como te lo digo No soy una persona que les gusta andar grabando, grabándose o tomándose muchas fotos. Es más, soy malo para tomarme fotos. Pero lo que hago, lo hago con amor. Y espero este video te sirva. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas porque vamos a hablar acerca del pecado. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo Y espero, si te gustó, que le des like No olvides darle like y suscribirte Ya que para mí es algo que yo digo ¡Wow! Por lo menos valió la pena Dedicarle tiempo a estos videos ¿Por qué? Porque estos videos no se hacen tan fáciles como yo pensaba Sí, se toma un poquito de tiempo A mí me toma prácticamente dos días en hacer un video de esto. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.